Me llamo Alfredo Santos Rodríguez, soy colaborador científico en el Instituto Suizo de Derecho Comparado. Mi actividad corresponde a elaborar dictámenes para bufetes, tribunales y el Ministerio de Justicia. Mi formación, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de Ginebra. Trabajé como abogado en un bufete de Ginebra. Desde 1999 trabajó en institutos y hizo de derecho comparado. La ponencia de hoy fue sobre filiación por maternidad de sustitución, la problemática que está causando en Europa el hecho de procreación en países en vía de desarrollo y el traslado de los bebés obtenidos de esa forma en el país de origen de los padres contractantes. La otra parte de la presentación se hacía hacia los regímenes matrimoniales en diversos países europeos y el traslado de esos regímenes en otro país, con efectos sobre el derecho aplicable que no corresponde al derecho del país donde el matrimonio fue celebrado.